Nos corresponde ahora hablar con todos ustedes, orientación es muy importantes La odontología siempre, cada vez más que pasa el tiempo, se hace importante, mucho más importante. ¿Y qué tiene que ver en estos tiempos ahora con lo que es la cosmética dental? Interesante, estética, cosméticas y demás. Como de costumbre, recibimos la visita de la doctora Catherine Medina, quien el día de hoy tiene una gran invitada para compartir con todos ustedes. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias Robert, como siempre un placer el poder estar aquí contigo y con nuestros oyentes. Siempre ha traído mensajes positivos y que puedan enriquecer el conocimiento de cada persona que nos escucha. En el día de hoy tenemos a la doctora Madeline Hernández. Bienvenida doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Hoy vamos a estar debatiendo lo que es un tema muy interesante y que sé que a muchísimas personas les resulta curioso y es la cosmética dental. Doctora, ¿de qué se trata esto? Bueno, eh, la cosmética dental va de la mano con lo que es la estética dental. Esta se diferencia en sí en que trata de resaltar esos rasgos. Por ejemplo, cuando un diente es blanco, la cosmética lo que hace es que lo pone más blanco. O por ejemplo, cuando un diente se quiere poner más largo, eh, darle una forma más acentuada. La estética en sí entonces viene siendo... Eh, devolverle la anatomía, la forma a ese diente de una manera natural. A lo contrario que la cosmética trata de resaltar esos rasgos que tienen los dientes. Sí, como vemos eh, hoy en día, realmente muchos pacientes realizan lo que es la cosmética dental, porque cuando vemos esos dientes que son muy blancos, de un tono que regularmente en la estética pues no lo vemos, dientes más grandes, eh, dientes, que, esos dientes que son tan llamativos, entonces nos referimos a cosmética dental. Cosmética dental Doctora, sí. ¿cuáles procedimientos se pueden hacer en lo que es la cosmética dental? Bueno, eh, está lo que es el blanqueamiento dental o clareamiento También están las carillas, eh, pero, eh, por ejemplo, la cosmética basada en un solo día, que es lo que el paciente mayormente busca, rapidez, en los trabajos, está lo que son las carillas en resina directa. esta se hace mayormente una sola cita y que lleva menor costo y menos tiempo de trabajo. Excelente. Bueno, a los pacientes de hoy en día les encanta eh, estos tipos de tratamiento que, por ejemplo, en una cita, pues pueden ver un cambio muy notable en lo que es su, su salud bucal o su dentadura. Eh, hablar, hablar, hablo de blanqueamiento dental, es también un, un tratamiento que es muy muy pedido por los pacientes y cómo podemos ver este blanqueamiento dental de una cita o sea cuáles son los el procedimiento que se realiza en consultorio bueno el eh, blanqueamiento dental consiste en aplicar un gel a base de de hidrógeno a los dientes del paciente esto se hace mayormente eh, dos horas se toma de tiempo eh, intervalos de 15 minutos a veces eh, se puede hacer entre sesiones, dependiendo de los resultados que el paciente quiere. Si se siente conforme ya en ese lapso de tiempo, en esa, en esa cita en el consultorio, pues no se repite el, el claveamiento dental. Doctora, discúlpeme porque me gustaría preguntarle en ese sentido, porque usted habló de unos químicos que a veces uno tiene temor, no pudiera tener estos daños o secuelas específicamente en el paciente, boca, estómagos y demás. Bueno, eh, si se todo lo que se usa en exageración hace daño. Okay. Eh, las consecuencias, por ejemplo, de un blanqueamiento mental puede causar en, en el paciente, los dientes del paciente, sensibilidad. Sí. Pero eso no es algo permanente. Eso tiene puede durar horas, puede, puede durar uno o dos días, pero no causa más de ahí. Es interesante esto, Robert. Porque muchas veces vemos algunos blanqueamientos que lo venden eh, pues para el público. Sí. Y realmente estos tratamientos sí deben de ser regulados por un odontólogo. Porque eh, como dice la doctora, ahí puede haber un, como un efecto secundario que es muy común y muy normal. Lo que, él, lo que es el, la sensibilidad. Pero por ejemplo, un paciente que haga esto en casa, que tal vez tenga algún problema de de sensibilidad ya anteriormente o un paciente que tenga caries, alguna caries abierta, que tenga alguna exposición de, de nervio, entonces puede agravar este problema que tiene por no tener eh, anteriormente pues una eh, prescripción adecuada. Un paciente que llega por ejemplo al consultorio con estos detalles y que viene en busca de lo que es un blanqueamiento dental, pues es un paciente que primero se orienta y se trabaja esa, esa parte primero de salud y luego vamos a lo que es la estética. Porque recordemos que el blanqueamiento dental es un tratamiento puramente estético. Entonces siempre buscamos lo que es la salud y luego entonces, si por ejemplo tenemos que medicar al paciente con algún desensibilizante previo, antes de, o manejarlo en conjunto o después del blanqueamiento, pues se hace. Pero esto, el paciente solo en casa, es difícil que, que lo logre sin saber su situación inicial. Por eso siempre lo ideal es eh, una visita al consultorio y seguimiento de su odontólogo. Sí, sí, doctora. Y como usted mencionó, no todo paciente aplica para un blanqueamiento dental. Influyen muchos factores, como por ejemplo, el estado de las encías del paciente. También si el paciente presenta restauraciones en el sector anterior, lo ideal es que si el paciente quiere un blanqueamiento dental, es retirar o hacer el blanqueamiento en ese momento y luego retirar esas restauraciones y hacerlas de nuevo. Ya después que el paciente se haya eh, aplicado el blanqueamiento en los clientes. Doctora, dos preguntas muy puntuales porque sé que el tiempo apremia con nosotros. Hace un tiempo vimos que los braques se pusieron de moda que hasta en lugares, en la Duarte, en avenidas populares, veíamos que lo estaban colocando. Pero también en nuestros barrios populares habían jóvenes que sin ningún tipo de preparación ni conocimientos universitarios llevaban a cabo este tipo de colocación de braques. Ahora, como están tan de moda a través de los urbanos, los artistas, la gente de la farándula con estos blanqueamientos, ¿Este proceso llevado a cabo de manera informal y rústica pudiera tener consecuencias para la dentadura de cualquier individuo, doctora? Claro, claro que sí. Eh, yo he visto personalmente pacientes que han tenido movilidad grandemente en sus dientes sí. debido al uso incorrecto de lo que es eh, la ortodoncia o los brazos. Okay. Eh, también la, el, la cantidad de tártaro sarro que el paciente acumula en su boca debido a que esto si no se hace con un profesional que vaya de la mano con el paciente siempre va a traer consecuencias negativas. Okay. Igualmente también por el, la, el área de la cosmética eh, sí. podemos ver resultados que no son los más favorables. Uh -huh. Cuando el paciente muchas veces eh, se es, eh, por ejemplo, va a una evaluación y se le explica lo que debe hacer, entonces muchas veces hay pacientes que no le gusta escuchar algunos eh, resultados o, o decisiones que debe de tomar que son prioridad eh, dentro de su salud bucal y busca a veces otras opciones o quién se lo haga por así decirlo, o sea no quieren dejarse de hacer el tratamiento entonces obviamente eh, posterior a esto vienen los problemas, porque vuelvo y te digo una boca que no hay salud no podemos hablar de, de hablar tratamientos que son estéticas, o sea, una boca, por ejemplo, paciente que necesita ortodoncia, que necesita justamente, como tú dices, Robert, eh, hacerse un tratamiento de braque y lo que quiere es hacerse carilla, con una, por ejemplo, maloclusión que esté muy marcada, entonces esto, en efecto, con el tiempo le va a traer malos resultados. Ya sea que el tratamiento se pierda con el poco tiempo, que tenga que estarlo cambiando, que no eh, le resulte lo que él esperaba como resultado de un tratamiento estético y muchísimos otros factores que yo entiendo, como siempre te digo, que todo, todo debe de ir en un orden y sobre todo en un orden de prioridad. O sea, el paciente debe ser educado para esto, debe, debe ser y se le deben explicar las cosas para que él pueda entender y pueda eh, conseguir al final lo que se requiere, que es una boca saludable que se vea estéticamente bien. Así es, primero salud. Doctora, se nos agotó el tiempo, pero no puedo dejar de tocar lo que sé que muchos de nuestros televidentes se preguntan en estos momentos. El costo de estos tratamientos, si es alto, si es asequible a la población. Y como usted ha dicho, usted habló de previamente una evaluación, si todos los casos son iguales o va a depender de la evaluación del paciente. Esas dos cosas puntuales, por favor. Claro que sí, eh, siempre va a depender de la evaluación del paciente porque los casos eh, viene de la mano con cada paciente, el costo también, dependiendo el lugar, dependiendo la política que tenga el profesional, el costo también va a depender, va a variar. Pero entre alto, como dirían popularmente, caro, barato, no, doctora. Realmente los, los tratamientos que se hacen en cosmetología dental son bastante asequibles. La verdad que sí. O sea, se, eh, tienen resultados muy bonitos y a un muy buen precio. La que se hace en un solo día, porque por ejemplo, las carillas en porcelana sí tienen un gran sí, un ya, alto ya costo. Sí, exactamente. Sí, pero por ejemplo, las que son hechas en un solo día, como las de resina directa, sí el costo es menor. Y es asequible, es asequible. Excelente. Doctora, agradecerle nuevamente a la doctora Catherine Medina por compartir con nosotros y la audiencia de este espacio Teledebate. Este y ahora en sí. compañía de la doctora Madeline Hernández, quien estuvieron hablando interesantemente lo que es la cosmética dental. ¿Cuánto ha cambiado lo que en un momento conocíamos solamente la extracción de piezas? Ya tenemos cosmética dental. Doctora, muchísimas gracias. ¿eh? Así es. Muchísimas gracias a ti, Robert. Y gracias. Te volvemos a invitar. Claro que sí, vamos a la otra. Gracias.